Saludos cordiales, mi nombre es Mario Pisi y desde la Secretaría Académica del Colegio Nacional de Montserrat queremos acercarle este tutorial sobre Moodle y específicamente sobre la actividad-tarea que entendemos es una de las actividades que más se pueden utilizar en estos momentos en las aulas virtuales, que más se adecúan, digamos, a ciertos requerimientos que tenemos como docente con nuestros estudiantes. Muy bien, por empezar yo me voy a posicionar en un aula que armé... Eh, a tal efecto para empezar, para pasar al modo de edición, debemos activar la edición aquí arriba a la derecha, abrimos la rueda de dentado o el engranaje y hacemos un clic en activar edición antes de comenzar decir que este sector no es el adecuado para que ustedes añadan contenidos, actividades o recursos, sino la pestaña de su materia, en este caso supongamos que fuera recursos o más bien tarea, lo primero es posicionarnos en nuestra materia en nuestra pestaña lo vamos a saber porque dentro de este bloque izquierdo va a estar nuestro nombre resaltado o bien siguiendo esta línea nos aseguramos que estamos posicionados en donde debemos entonces una vez aquí en mi pestaña voy a hacer clic en añadir una actividad o un recurso dentro del navegador de actividades y recursos que me aparecen voy a elegir la de tarea que está aquí más abajo me voy a detener un segundo, un instante en este momento, para mostrar cómo Moodle nos eh, acerca, eh, tiene ayuda emergente, contextual, constantemente. Si yo toco donde dice Tarea, aquí voy a tener algunas eh, sugerencias didácticas del por qué y el para qué utilizar esta materia, esta actividad, perdón. Y al final de todo, tengo un enlace que dice Más Ayuda, que si yo lo abro en una pestaña nueva, a, a dónde nos lleva es a la documentación oficial de Moodle, es el equivalente al, eh, digamos, manual de instrucciones de cómo utilizar cada recurso. Siempre en Moodle vamos a encontrar un al, fi, al pie de cada página un Moodle Docs para esta página que nos va a acercar más información al respecto. Esto lo digo para que lo tengan en cuenta, eh, de, que pueden explorar, explorar autónomamente distintos recursos y actividades a los fines de profundizarlo. Volviendo aquí... Vamos a hacer un clic donde dice tarea y le vamos a dar a agregar. Vamos a pasar acto seguido el formulario de configuración del recurso o de la actividad en este caso. Esta es una eh, cuestión que va a ocurrir seguido. Cada vez que agregamos una actividad o un recurso pasamos a un formulario de configuración. En el nombre de la tarea siempre vamos a ver que tenemos un campo obligatorio. Cuando hace un asterisco o un llamado rojo quiere decir que es obligatorio. Yo al nombre de la tarea le voy a poner... Actividad práctica número uno. Usted aquí ponga lo que considere más pertinente. Luego tenemos la descripción de la tarea. Fíjense que yo puedo expandir las opciones que tengo dentro del de editor HTML de Moodle que me permite añadir mucho tipo de contenidos como videos, archivos incrustados... Imágenes y demás cuestiones que les animo a exploren. Entonces, dentro de la descripción de la tarea debería ir la consigna de la tarea. La consigna y eh, el cómo hacer la tarea. no Es decir, eh, qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Descargar un archivo, por ejemplo. Eh, completarlo y entregarlo. Cómo hacer la tarea. Todo lo que tenga que ver con explicaciones procedimentales. Fíjense que aquí abajo nosotros podemos eh, arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlo de manera que esté adjunto. Supongamos que la tarea sea, descargue la guía, complete y entreguela en este espacio. Entonces voy a abrir una carpeta y voy a arrastrar y soltar un documento de texto. Como verán, aquí ya se me adjunto. Luego pasamos a la disponibilidad. Perdón, un segundo antes. Antes vamos a hacer una prueba. Voy a copiar una dirección de un video y la voy a pegar acá para que veamos luego si se muestra bien. Voy a copiar esta dirección y la pego acá. Ahora bien, pasamos a la disponibilidad de la, de la tarea. La fecha de entrega. Si quieren saber un poquito más, háganle clic a todas las ayudas contextuales que van viendo. Hoy es 23 de marzo. Por regla general, Moodle estima una semana como fecha de entrega. La fecha de entrega sería la, la fecha límite que estamos definiendo. No fecha límite, sino la fecha a partir de la cual nosotros pretendemos que nuestros estudiantes... No se entreguen esta tarea. Si yo quisiera ponerle una fecha límite, la habilito de aquí y le digo el, el 30 de marzo, supongamos. no? El 30 de marzo a las 0 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes que quieran entregar la tarea luego del 30 de marzo a las 0 horas, no van a poder hacerlo porque la tarea va a haber vencido. Si yo por el contrario lo deshabilito, esto le va a permitir a los estudiantes seguir entregando tareas luego de esta fecha de entrega, pero la tarea usted le va a figurar como retrasada. En rojo le va a figurar eh, por cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos está retrasada la tarea que envió el estudiante. Eh, recordarme calificar esto lo podemos de, deshabilitar no es necesario moodle está pensado para funcionar completamente a distancia pero bueno en estos momentos que estamos atravesando vamos a estar entrando periódicamente como docentes y también los estudiantes a estos espacios en ver más es simplemente que muestre la descripción la descripción sería esto saldría al lado del nombre de la actividad práctica la descripción yo le voy a poner que no y luego tenemos los tipos de entrega. En tipos de entrega tenemos dos posibles y su combinación. Texto en línea y archivos enviados. En este caso, yo eh, estoy pretendiendo que sea un archivo enviado. El texto en línea, si lo dejo, quiere decir que al estudiante va, po, le va a aparecer una cajita de texto en donde puede ingresar eh, texto. Si yo quisiera que solo ingresaran texto, destildo el archivo enviado y es más, si quisiera un límite de palabras, supongamos que les estoy encargando un resumen de un texto que les añadí aquí mismo, le voy a decir que el resumen de palabras puede ser de hasta 300 palabras, lo cual quiere decir que no le va a dejar ingresar más de 300 palabras al estudiante. Pero bueno, en este caso lo voy a borrar y voy a volver un segundo. Aquí arriba la descripción de la tarea porque me había olvidado de comentarles una funcionalidad nueva que hemos implementado en las aulas virtuales y que consiste en la posibilidad de integrar audio en cada lugar de la plataforma donde veamos el eh, editor HTML. Aquí arriba podemos insertar audio. Le hacemos un clic, se nos va a abrir una ventana... Y si le ponemos Start Recording, comenzar a grabar, bueno, ya voy a ver si lo puedo traducir a esto, tendremos, me va, me va a preguntar cuál es el micrófono que quiero usar. Voy a usar este micrófono, le digo que la permita y aquí comienza a grabar. Eh, son hasta dos minutos que se puede grabar y puede ser una forma de explicarles la consigna a nuestros estudiantes con nuestra propia voz qué es lo que pretendemos que hagan con esta tarea, qué pretendemos que haga, qué cosas estamos estudiando, qué queremos que el estudiante vea y añadirle cualquier tipo de sugerencia práctica para la resolución de la actividad en cuestión. Una vez que terminamos de grabar, le hacemos clic a Stop Recording y nos va a decir que lo eh, Attach Recording as Annotation Quiere decir que lo adjuntemos, adjuntemos esta grabación como una anotación. Le hacemos un clic, ahí completo, y le ponemos un nombre a este archivo de, video, de audio perdón, que hemos grabado y le damos a aceptar. Entonces aquí está, cuando guardemos los cambios vamos a ver, lo vamos a ver eh, con un botón de play y se va a escuchar. Entonces volviendo, vamos a ya vimos los tipos de entregas yo le voy a dejar que sea archivos enviados en este caso el número máximo de archivos subidos va a ser uno, porque es un solo archivo el que quiero que me entregue el estudiante podrían ser más archivos, por ejemplo podríamos estarle pidiendo que saquen eh, fotos de distintas cosas, de que releven distintas cuestiones en su barrio, si pudieran estar saliendo los estudiantes y demás el tamaño máximo de la entrega en este caso le voy a poner 2 mega porque un archivo de texto no ocupa tanto espacio. Y luego vamos a seguir con los distintos tipos de opciones que tenemos en la tarea. Tipos de retroalimentación. Yo he colapsado, he minimizado esto. Tipo de retroalimentación. Si lo dejamos pulsado en la anotación PDF, quiere decir que vamos a ver el archivo que nos entrega el estudiante en el medio como un PDF en donde nosotros le podemos Hacer anotaciones, ponerle eh, sellos y demás cuestiones. Comentario de retroalimentación quiere decir que voy a tener una caja de texto en donde le voy a poder comentar al estudiante. Archivo de retroalimentación, si usted se siente más cómodo descargando el archivo de, de texto en este caso, observarlo allí y devolvérselo al estudiante con las anotaciones allí, entonces deje archivo de retroalimentación. O... O una combinación de esto. Hoja de calificaciones externas, no lo conozco, no lo he usado muy bien. En configuración de la entrega es por si hubiere, eh, por si hubiere grupos, por ejemplo. Podremos, podríamos tener un grupo de tres estudiantes, si le ponemos la nota a uno, se la aplica a los otros tres. ¿Requiere de lo que los alumnos pulsen el botón de envío? Yo le, le voy a dejar que no. Porque si no, el estudiante lo adjunta y después le queda un un botón que dice enviar. Si no aprieta ese botón enviar, no nos llega como docente. Si le ponemos que no, toda aquella cosa que suba lo va, eh, nos la va a entregar a nosotros. La funcionalidad de esta sirve para que, por ejemplo, un estudiante nos entregue algo, nosotros lo podamos revisar y cuando le digamos que está ok, pulsa el botón de enviar. Si lo dejamos como no, está perfecto. Eh, perdón, aquí estaba la configuración de entrega por grupo Entrega por grupo no, no es necesario conocer todas las configuraciones de Moodle Son bastante complejas en el sentido que son muchas Así que lo vamos a dejar hasta acá eh, Avisos, no vamos a tocar nada Calificación, esto sí Para que se adecúe a las normas de calificación que tenemos en el colegio Lo vamos a dejar en tipo puntuación Y como puntuación máxima le vamos a poner un 10 que es como calificamos en la presencialidad en el colegio. Además, esto nos permitiría crear, eh, eh, perdón, puntuar como una escala, que la escala puede ser cualitativa, nos sirve para distintas cosas, pero eso eh, tenemos que configurar nuevas escalas en el curso y demás. Por ahora, vamos con esto. El método de calificación y la categoría lo dejamos como está. Luego, una cosa bastante importante que aparece... En cada recurso y en cada actividad de Moodle son los ajustes comunes del, del módulo. En síntesis, nosotros podríamos hacer que esta disponibilidad eh, esté o no esté. Si nosotros la ocultamos a los estudiantes, quiere decir eh, que esta tarea no la van a poder ver ellos. La pueden ver los docentes. Entonces, si usted está trabajando sobre una tarea, puede querer dejarla oculta hasta tanto eh, decida que ya está completa y ahí vuelve a actualizar la tarea y se la muestra a los estudiantes. En este caso le voy a poner ocultar y después le voy a mostrar cómo visibilizarla desde la página del curso. En restricciones de acceso, esto no lo estamos tocando todavía, quiere decir que yo podría hacer que esta tarea esté disponible para un usuario en específico, un conjunto de usuarios, aquellos que hayan visto recursos anteriores de manera de diseñarles de trazarles un plan por el cual van pasando por distintas actividades y recursos hasta llegar a esta en este caso no lo vamos a tocar y le voy a dar a guardar cambios y regresar al curso guardado los cambios regreso al curso fíjense que en la actividad práctica número uno me dice no mostrado los estudiantes yo podría estar diseñando eh, tareas para más adelante para el, uh, supongamos que yo estoy dictando la unidad 1 luego tengo que dictar la unidad 2 pero ya tengo la tarea, entonces la dejo oculta una vez que llego al dictado, a terminar el dictado de la unidad 2 quiero visibilizar la tarea para que mis estudiantes comiencen en, a hacer entregas porque recordemos que la tarea está visible el estudiante ya puede estar entregando vamos a venir aquí teniendo la edición a, a, activada recuerden y dentro de esta línea le voy a decir ahora que la quiero mostrar, que me muestre la tarea. Una vez que tengo la tarea, voy a entrar a verla. Bueno, el video no se me mostró como yo pensaba, pero fíjense que aquí tenemos el audio. No sé si se escuchará bien en el video, pero yo la escucho perfecto desde aquí. Pero digamos, le podemos poner un enlace a los estudiantes para que... Eh, entreguen la tarea una de las formas de ver si la tarea está funcionando una de las más simples es eh, venir a nuestro perfil personal hacer clic en cambiar rol a y en cambiar rol yo le voy a decir que quiero hacer de cuenta como si soy un estudiante entonces ahora fíjense que está mi nombre de usuario y dice estudiante voy a entrar donde dice actividad práctica número 1 y lo veo como un estudiante. Si le doy a agregar entrega, se me abre el navegador de archivos y puedo arrastrar y soltar acá la entrega y guardar los cambios. Y con eso la entregaría. No lo podría ver como docente para corregir porque no puedo corregir mi propio trabajo. Lo ideal sería tener un estudiante de prueba cargado para ingresar como él, que es lo que voy a hacer a continuación. Ahora voy a volver a mi rol normal. Y en otra ventana yo tengo cargado un estudiante de prueba. Entonces voy a actualizar la página y veo la actividad práctica número uno Entonces centro leo, me dice descargue la guía, complete y, en, y que la entregue sin acento en este espacio. Puedo leer, eh, puedo escuchar, perdón, el audio que me grabó el docente. Pero le voy a hacer clic a descargar la tarea. Eh, le voy a dar a guardar el archivo Supongamos que yo ya la he completado a la tarea, he abierto el archivo de texto, he hecho la tarea que me pidió el profesor, entonces le voy a hacer un clic a agregar entrega y aquí voy a entregar la tarea que me pidió el profesor. Le doy a guardar los cambios y yo ya veo ve que está enviada para calificar. El estado de la calificación todavía es sin calificar. La fecha de entrega, cuándo le entregué y el tiempo restante que quedaba para entregar la tarea. Eh, entonces, ¿puedo hacer un comentario? No, no puedo hacer comentario porque no, le, no tilde la casilla de comentarios. De este lado voy a volver al profesor. Entonces, aquí estoy como profesor. Vuelvo a actividad práctica número uno Y cuando mis estudiantes me van entregando, le pongo ver calificar todas las entregas. Le hago un clic acá y, por ejemplo, acá me dice que el estudiante de prueba me ha enviado para calificar, cuándo me la envió, a qué hora. Y yo para calificar me la descargo, supongamos, ¿no? Me descargo la tarea, la, el... la corrijo, la observo. Puedo hacer un comentario de retroalimentación aquí al estudiante. Les recomiendo que utilicen la calificación rápida, que en este caso es quedarnos acá. Descargamos el archivo, lo leemos le ponemos la nota, supongamos que sea un 8, y aquí le podemos comentar la entrega. Es decir, el porqué de ese 8 y no un 10, por ejemplo. Le damos a guardar los cambios y se guardaron los cambios de las calificaciones. Le damos a continuar y listo. Entonces, me voy a ir al otro perfil donde soy estudiante. Y aquí voy a volver, digamos, a, al curso principal. Y en la actividad práctica número uno si yo entro como estudiante, una vez que la termine de cargar, voy a ver la nota que me acabo de poner desde el otro rol como docente. Entonces, ingreso como estudiante, veo que el estado de la entrega ya fue enviado para calificar y el estado de la calificación es calificado. Es decir, que el docente ya me calificó. La fecha de entrega, el tiempo restante, la última modificación que hice, el archivo que yo entregué, el comentario de la entrega yo no tengo y aquí vemos la calificación que me dio el docente. Es 8 sobre 10, calificado el 23 de marzo a tal hora, calificado por el nombre del docente que me calificó y si hubieran algún comentario de retroalimentación, que es este, que le puse comentar la entrega. En este caso, usted le podría haber dicho en qué estuvo flojo y en qué estuvo bien el estudiante. Bueno, en resumidas cuentas, la actividad-tarea es una de las que más se asemeja a la tarea tradicional que le damos a los estudiantes en el sentido de que se tienen que llevar una tarea para su casa, entregárnosla la próxima vez que nos veamos, yo la califico y se las devuelvo. Con la diferencia que en este caso no estamos utilizando papel y lo estamos haciendo desde su casa. Si bien esta es una situación eh, excepcional, eh, estimo que algunas de estos tipos de tareas digitales las podemos utilizar en nuestras aulas a los fines de aliviar eh, el tiempo de dictado y poder utilizar más efectivamente el tiempo para dar las clases cuando retornemos a las aulas. Esto es todo por ahora. Les agradezco la extensión y será hasta la próxima.